Bayer Persona, Target, Público, Objetivo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo defino cuál es el perfil de mi cliente ideal? Bien, soy Carlota de ONIAD te voy a explicar todo lo que tienes que saber sobre los Bayer Persona. ¡Comenzamos! Un buyer persona es la representación ideal de cómo son tus clientes. Pero a diferencia de en el target o en el público objetivo, aquí tenemos en cuenta una información mucho más completa, que abarca desde los comportamientos hasta las motivaciones y las necesidades de estos futuros clientes. Toda la información que utilizamos para definir este perfil tiene que estar recogida de datos reales, es decir, de tus clientes. ¿Por qué? Porque así te permitirá establecer mucho más estrictamente todos los requisitos y todos los pasos para este perfil. Así que no te pierdas ni uno de los pasos. Hacía referencia a la información demográfica que tienes que tener en cuenta para establecer el perfil de tu buyer persona. ¿A qué me refiero? Al sexo, a la edad, a la ubicación en la que se encuentra. También, en cuanto a la información de las necesidades básicas, tienes que listarlas. Tienes que saber cuáles son las que atañen a tu público objetivo y a tu buyer persona para decantarse hacia tu producto o hacia tu servicio. Y por último, los miedos. El pain. ¿Cuál es ese dolor? ¿Cuál es el botón que tienes que apretar para que se decanten por ti? Establecer de forma eficaz tu buyer persona es una pieza clave para cualquier estrategia de inbound marketing. Así que te voy a poner un ejemplo. Jaime tiene 25 años y trabaja en el sector del marketing y de la comunicación en una empresa que realmente le apasiona. ¿Por qué? Porque es innovadora, es creativa y él se identifica muchísimo con los valores de su empresa. En su tiempo libre, Jaime le gusta disfrutar de todas las experiencias de la vida, le encanta viajar, le gusta leer y le gusta ver series en Netflix. También sale mucho con sus amigos, todas las tardes después de trabajar se va a echar una cerveza con ellos. También le gusta la cocina... Y además, cuando tiene que realizar una compra suele hacerlo online. Las plataformas que más utiliza son Amazon y Zalando, pero aún así sigue apostando por el comercio tradicional, por los establecimientos de toda la vida, porque hay ropa que tienen allí y es única y a él le gusta la autenticidad. De hecho, está dispuesto a pagar un poquito más por cosas exclusivas porque para él merece la pena mantenerse único. Esto sería un ejemplo de buyer persona porque como veis no solo me he centrado en la información demográfica o en los datos clave, no, también he ido a comportamientos básicos, a saber dónde busca esa información, cuáles son sus hábitos de compra. Y por último os voy a dar cuatro pasos para que hagáis vuestro Bayer persona de forma efectiva. El primer paso es identificar toda la información que necesitas extraer, cuáles son las preguntas clave que te darán pie para establecer el perfil de forma correcta. Por ejemplo, ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su rol? ¿Cuáles son sus comportamientos? Todas las que hemos comentado antes y que yo os he mostrado en el ejemplo de Jaime. El segundo paso es averiguar de dónde vas a sacar toda esa información que necesitas. Cómo vas a dar respuesta a todas las preguntas que acabamos de comentar en el punto 1. 3. Establece la ficha de tu buyer persona. Lo que yo te recomiendo es que sea extrapolable para que puedas replicarla con diferentes perfiles, porque puede ser que tus productos los compre una persona de 25 años pero que también lo haga una de 50. Todo depende de lo personalizados que sean. Entonces, establece una hoja con los criterios básicos donde se recoja la información demográfica, la información sobre su comportamiento, sobre sus motivaciones y sus necesidades. Recuerda, esto es imprescindible para hacer un buen buyer persona. Y por último, recopila toda la información, cuanto más real, mejor. Si está basada en tus clientes, ya sabes que infinitamente mejor. Y el último paso es contar una historia. Una vez que ya tengas establecido todo lo relativo a tu buyer persona, desarrollalo, redáctalo de una manera que cualquier persona de tu equipo que lo lea empatice totalmente con ese buyer persona. ¿Por qué? Porque así todas las acciones, independientemente del departamento del que vengan, ya sea de marketing, de comunicación o de ventas, da igual. Ya saben a quién tienen que dirigirse. Ya sé que mi campaña tiene que ir hacia Jaime. Sé qué es lo que le preocupa y sé cómo mi producto lo soluciona. Así que, como veis, el buyer persona y su definición es un aspecto clave para tu empresa y para tus productos en general, que abarca todos los departamentos y que cualquier persona que trabaje en tu organización puede utilizar. Si tenéis cualquier duda, como siempre, ya sabéis que podéis contactar con nosotros, así que poned un comentario, suscribiros al canal y seguimos.